Bien Trader, bienvenido a la primera etapa de tu curso gratuito intensivo sobre los índices sintéticos, en este caso el SP500 Quiero enseñarte cómo operar ahorita la caída que está sucediendo aquí con el SP500 que es de manera exponencial Si yo vengo y dibujo cada brazo aquí, fíjate muy bien, cada brazo fuerte, estamos aquí en semanal cada brazo ha dado por ejemplo el último más de 500 pips 500 pips El anterior dio 663 pips Y el otro dio 578 pips Y te voy a explicar de una manera muy fácil con la misma acción del precio Con los techos y pisos Cómo funciona y cómo está funcionando esta caída Porque es importante ahorita operarla Porque acá se está moviendo muy buen capital ¿Listo? Entonces, no olvides darle like y compartir, porque entre más compartidas tenga y entre más crezca esta comunidad, más voy a seguir haciendo estos envíos solamente del SP500. Ya si usted quiere que yo haga de otro, pues ahí vamos mirando. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a irnos a mensual. Vamos a entender desde dónde viene esta caída. Viene desde esta lateralización institucional. Yo, en este caso, lo único que estoy utilizando aquí es una EMA exponencial de 14 periodos. Y te voy a mostrar el indicador de números redondos. Que para que lo entiendas súper fácil esta estrategia, sin mucho. O sea, sin darte mucha, mucho rodeo. ¿Listo? Entonces vamos a marcar esta zona de oferta donde el precio cambió esa dirección fuerte. Mira, voy a ponerlo, como dije, color amarillo. Y listo. Hasta allá. Ahora voy a dibujar lo que anteriormente fue un piso. Fíjese que si yo me voy a mensual, estoy dibujando exactamente lo mismo ubicando estas lateralizaciones de las velas si ¿sí? la estamos ubicando trader. la estamos ubicando para ubicar esa bajada esto son puntos institucionales esta es la acción del precio institucional porque ellos son los que dominan el mercado e influyen en la dirección que va a tomar el precio es así de simple por eso es que buscamos estos puntos de liquidez, entonces marco esta zona de aquí, mira lo fácil que es, marco este precio, recuerda que es un precio a tu lado derecho, siempre es un precio lo que estás operando, más que formas estás operando un precio, entonces el precio viene y hace impulso, retrocede, todo esto es la lateralización y luego, Vuelve y se impulsa, retrocede, se vuelve a apoyar aquí y sigue su impulso. Y luego vuelve a retroceder hasta esta zona de acá. Y ahí se impulsa. Ahí es donde este ritmo de mercado está cambiando. Es decir, presta mucha atención y dale like al video y comparte. Mira que son cada extremo del mercado. Aquí sucedió... Unas tres veces, pero aquí ya fue más alargado. Más se extendió más, se abrió más el precio. Por eso siempre digo: no funcionan las estrategias lineales, funciona la misma acción institucional del precio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que marcar ahorita? Esta zona de aquí. Porque fue el impulso, o sea, impulso, retroceso, retroceso más bajo que el anterior. Esto también funciona para los básicos, o sea, para si tú estás empezando, empieza con el SP500. Solo ahorita con el SP500 puedes sacarle tanto billete al mercado como tú te puedas imaginar. Y eso es lo que yo busco con estos envíos totalmente gratuitos para usted. Que usted logre operar y tener consistencia con este índice sintético porque se están cayendo los mercados, se están yendo al piso, también el oro y la plata. Algo está sucediendo muy grande, entonces sí, retroceso el impulso, el impulso que quiere decir que fue menor que el anterior, fue más bajo que el anterior, más bajo, más bajo que este de aquí, entonces ya está haciendo una tendencia bajista semanal, súper sencillo, súper sencillo, semanal porque me encuentro en temporalidad semanal, listo, ¿de dónde viene este impulso de aquí? esto vale oro, díganme ustedes cuánto les están cobrando por hacer esto, por realizar el análisis de solo un activo financiero, entonces viene desde esta zona de aquí, déjenme saber en los comentarios y mire, este impulso es, o sea, cómo yo hago para distinguir o cómo yo hago para decir cómo se va a hacer el anterior, lo básico veo el impulso anterior lo básico del análisis técnico veo el impulso el impulso institucional anterior. Y de ahí puedo ponerlo en en el alto y en el bajo. Y vengo y lo traigo para acá. Aproximadamente va a seguir bajando hasta aquí. Obviamente ya voy en la mitad. Fíjese cómo aquí lateralizó el precio. Esto es brutal. Fíjese usted cómo lateralizó el precio aquí por una semana. Esto es otro ritmo de mercado, o sea, dentro de este brazo hizo una manipulación para seguir la tendencia bajista. Ahorita se va a tocar para aquí y va a hacer unas reacciones aquí, lo más posible, lo más factible. Ya estamos terminando semana. Entonces, ¿qué vamos a esperar la semana que viene? Sencillo, voy a marcar esta zona, me voy a ir a diario y aquí voy a dejar que se expanda el precio... Mire, mire, mire usted lo sencillo que es uno tiene ya domada la vista por el tipo de entrenamiento que uno maneja entonces viene y retrocede por ahí que se tope en esta zona de aquí entre este precio de aquí de tu lado derecho y este precio de aquí toda esta zona de aquí viene a ser una zona de manipulación una zona de lateralización del mismo precio y ahí es donde podríamos buscar a la baja, lo vamos a ir viendo esta semana, por eso dale like comparte el video, recuerda haz parte de la comunidad aquí en Facebook porque es en el único lugar donde voy a realizar estos análisis solo del SP500 No importa que operes Forex No importa lo que operes Ahorita puedes operar el SP500 ¿Listo? Porque ahí es donde se está moviendo gran liquidez Ve y realiza tu backtest Pone en práctica Recuerda que si manejas el indicador triple cero Vas a poder tomar acciones del precio De manera sincrónica Que eso lo vamos a hablar la próxima clase Por eso... Tienes que hacer parte de la comunidad y ahí vas a poder manejar Stop Loss, vas a poder manejar tu operación de manera mucho más objetiva, entender si hay una tendencia bajista en este caso, fíjese usted como si yo traigo aquí sin Fibonacci, nada de eso, mire. Vengo y traigo ahí una tendencia bajista. Yo me encuentro aquí en diario, en la, en la temporalidad diaria. Entonces esto vendría a ser una tendencia bajista diaria. También la ESMA exponencial me lo está diciendo. Si yo traigo mis números redondos desde este precio de aquí. Fíjese que siempre es un precio. Mire cómo es desincrónico aquí. Entre este precio y un precio más arriba de aquí, el precio lateralizó. Ahí es donde la ESMA empezó a voltearse, a ir por encima, ocurre el impulso, el retroceso, el impulso del retroceso y ahí empieza a estar por debajo de este precio de aquí. Ahí es donde uno empieza a operar y puede ir moviéndole stop loss de acuerdo a los números redondos. Esto vale oro y no les estoy cobrando absolutamente nada. Simplemente que les des me gusta, que compartas y te suscribas a esta gran comunidad institucional. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Trader.